la estrategia a seguir cuando hay una volatilidad en los tipos de interés, como estamos viendo, cómo está afectando a todos los instrumentos de renta fija. Y, eh, pues bueno, sería invertir en préstamos Senior Secure. Correcto. Bueno, a modo de breve introducción, o sea, Alma 5 eh, es una firma de inversión Especializada en deuda corporativa, principalmente eh, préstamos Senior Secure, bonos High Yield y, y crédito estructurado, CLEOS. O sea, está compuesta... Eh, somos un equipo de cinco personas eh, y todos pues, con amplia y dilatada experiencia, sobre todo en la parte de mercado de capitales y en banca de inversión. Actualmente el fondo contamos con unos activos de casi 90 millones, 88 millones para ser exactos, y, eh, y bueno, han depositado nuestra, su confianza en nosotros en este modelo de gestión, pues tanto eh, inversores institucionales como de banca privada. Según comentábamos en la mesa anterior, eh, primamos en nuestro caso retornos estables y recurrentes con bajos niveles de riesgo y un enfoque, y es la de preservar, el capital. O sea, aquí en crédito, uno cuando gestiona crédito y da el dinero, lo primero que quiere es que se lo devuelvan y por el camino los intereses. Entonces, aquí nosotros somos totalmente independientes, eh, gestionamos de forma activa y, y primamos la cercanía a todos los inversores que están en el fondo. Todos. Eh, ahí estáis viendo cuál es el modelo de gestión que tenemos. Todo el mundo al final dice que somos... Son, todos los gestores son selectivos. Hablábamos de equipos especializados y demás y tal, pero nosotros hacemos especial hincapié en esto. En gestión activa, en préstamos Senior Secure, independencia y la cercanía con los inversores. Alma 5 es una SICAF que está en Luxemburgo con una serie de proveedores luxemburgueses, Edmund de Rothschild eh, y, y Le Manic como management company. Entonces, metiéndonos más en el tipo de activo, eh, pues bueno, aquí hay una serie de métricas, donde definimos qué son los préstamos Senior Secure. Pues los préstamos Senior Secure son instrumentos de deuda emitidos por grandes compañías multinacionales. Estamos hablando de compañías que generan entre 100 millones y hasta más de 1.000 millones de vida. En una estructura de capital, como veis aquí en la parte de arriba a la derecha, donde comentamos. Eh, pues deuda senior, deuda subordinada y capital. Yo hablaría primero desde un punto de vista de riesgos. Es decir, estos préstamos, como todo instrumento de deuda, lo que tiene es riesgo de crédito. No tiene riesgo de tipo de interés, puesto que la rentabilidad del préstamo viene en función de el Euribor más el margen de intereses que pagan los préstamos. Entonces, centrándonos en la parte de la mitad de la tabla en cuanto a los riesgos. Existe riesgo de crédito. Las tasas de impago han sido históricamente bajas. Históricamente, al final, estamos hablando de periodos, eh, de, desde el año 2000, del 2,8% y, y tienen... Estos préstamos son emitidos, tienen prelación de pagos dentro de la estructura de capital y cuentan con una serie de garantías. Esta serie de garantías, desde un punto de vista de pinoración de activos bancarios, eh, cuentas, eh, activos reales. Eh, esta serie de garantías lo que hace es que en caso de impago la recuperación se sitúe en torno al 60-70%, es decir, bastante más alta de lo que son los bonos unsecure de renta fija. Y luego tenemos el colchón del capital. Desde un punto de vista de métricas, la volatilidad se ha situado, como digo, en los últimos casi 25 años bajísima, en torno al 2%, existe un saldo vivo de más de... 414 billón y el volumen anual es de 100 billón. Estamos hablando de un mercado bastante superior a la parte de bonos jail Esto hablando de cifras en Europa. Eh, ¿Dónde los inversores utilizan este tipo de activos y para qué? Sobre todo, aparte del retorno por el activo en sí, sobre todo para optimizar la inversión. Eh, de todas sus carteras de renta fija. O sea, cada vez hemos visto que, que la gente mira más inversiones alternativas. Dentro de estas inversiones alternativas, digamos que si contamos en una gráfica arriba a la izquierda en cuanto a volatilidad y rentabilidad, vemos que incorporando instrumentos a tipo flotante sube y se optimiza la frontera eficiente. Ahí tenéis un montón de tipos de activos. Y luego lo que queríamos comentaros también es que estos préstamos o sea, son activos de renta fija que se diferencian principalmente por su a tipo variable, con lo cual a más subidas de tipos de interés mayor rentabilidad pagan los préstamos. Luego están la parte del margen y aquí lo comparamos un poco con los bonos high yield y también con préstamos dar el lending. Donde no tiene nada que ver, seguro que muchos habéis oído, fondos de deuda eh, privada, donde hay un prestamista, un prestatario, aquí estamos hablando de grandes compañías de préstamos eh, sindicados y con importes de deuda grandes, es decir, y, y, y, y evitas enormes. Entonces, bueno, para que veáis un poco eh, las bondades del de tipo de producto. ¿Por qué creemos que existe una oportunidad de inversión en un entorno de subidas de tipos de interés ahora mismo, teniendo préstamos Senior Secure. Pues hemos analizado en el índice de préstamos, el Morningstar, European Standard and Poor's, European Leverage Loan Index, que es este de ahí, eh, hemos visto el comportamiento que ha tenido el índice, sobre todo en las tres últimas crisis. donde está la crisis financiera de crédito? la crisis global financiera de crédito, la crisis de euros en el 2011 y la última del COVID. Y ahora la que nos encontramos el año pasado respecto a la crisis de Ucrania. Y vemos cómo se ha comportado el índice en cuanto a las subidas. Al final, aquí hay un componente de crédito. Estamos en un instrumento que es el primero en la prelación de pagos y con paquetes de garantías. Eso hace que, cuando hay unas caídas totalmente indiscriminadas de precios, entre en valor ya no solo la rentabilidad sacada en el activo, sino los fundamentales de las distintas compañías. Y vemos cómo, analizando qué hubiera pasado desde las caídas mínimas cuando la gente entró aquí los siguientes seis, y 18 meses, esos son los retornos que han tenido durante las distintas crisis, y sobre todo hemos visto cómo se ha comportado el tipo de activo versus bonos high yield y versus bonos investment grade. En la tabla de ahí en medio lo tenéis. vale Rentabilidades positivas en verde, negativas en rojo. Es decir, estamos hablando de un activo eh, extremadamente resiliente de cara a atender eh, distintos tipos de incertidumbre. Aquí al final, bueno, no me voy a entretener mucho, pero lo que... Tenemos ahora mismo, hablábamos de dónde estaba la renta fija en cuanto a retornos, los retornos que te están pagando ahora mismo los préstamos sindicados no se han visto, solo se han visto anteriormente en las crisis que hemos mencionado. Entonces, la rentabilidad que tenemos ahora mismo actual, estimada en función de caída de precio, diferenciales que te pagan los préstamos y considerando un Uribor al 2,4 a 6 meses, que ahora está más alto, eh, estamos hablando de rentabilidades del 8%. Miramos qué pasaría desde un punto de vista de tasas de impago y desde un punto de vista de tasas de recuperación y lo que tenemos claramente es que a mayor incremento de tasas de impago tenemos una serie de tasas de recuperación y por ende podemos calcular la pérdida esperada. Históricamente, ¿qué hemos visto? Que la tasa de impago actual, como también comentábamos antes, sobre todo en la parte de y en préstamos, se sitúa por debajo del 1,8%. Desde un punto de vista histórico, hemos tenido tasas de impago del 2,8%. Y la máxima de esto, lo comentaba antes Borja, en la parte de high que llegó al 14%, en préstamos, en la crisis de crédito, llegó al 10%. Entonces, si tenemos un activo con una rentabilidad del 8% anual y podemos considerar que las tasas de default pues, llegan al 3% o incluso hasta el 10%, si con tasas de default al 10% y una recuperación mínima del 40%, insisto, la recuperación en préstamos se sitúa entre el 60 y el 70%, la pérdida esperada sería del 6% en ese año. Con una rentabilidad del 8% todavía estaríamos hablando de retornos positivos. El resumen de todo esto es que cuando uno invierte en crédito y nos encontramos en la circunstancia en la que estamos actualmente, uno mide cuál es la probabilidad de equivocarse en cuanto a la pérdida de dinero. Entonces, con los diferenciales como han estado en los últimos años, es verdad que había mucha probabilidad de perder dinero, sobre todo en un cambio macroeconómico y, y, y cambios de políticas monetarias, como ha pasado el año pasado. Pero aquí, al final, nosotros y todo el equipo llevamos ya más de 20 años haciendo esto, lo que hemos visto es que la rentabilidad ofertada por los préstamos ahora, insisto, con la componente del Euribor, porque son instrumentos a tipo flotante, eh, solo la hemos visto en tres ocasiones anteriormente, en las tres grandes crisis que hemos mencionado. Entonces, para nosotros hay una oferta triple de valor en cuanto a la rentabilidad estimada del 8%, la potencial recuperación en precios que sufrieron los préstamos porque el año pasado no estuvieron exentos de caídas, cayeron menos que bonos de renta fija tradicional, que bonos investment grade, pero tuvieron caídas porque hubo un ajuste en los diferenciales de crédito, pero la potencial recuperación de crédito y luego, sobre todo, que en tanto en cuanto los tipos no dejen de subir, mientras suban los tipos de interés, sobre todo en el corto, los préstamos te irán pagando más y tendremos ese retorno incorporado a todas las inversiones. Y, por mi parte, pues eh, esto era lo que os quería comentar y, y no mucho más. Ahí hay una serie de anexos para que veáis un poco estadísticas del mercado en cuanto a volumen de emisiones, lo que hemos comentado antes, evolución de la tasa inversora, evolución de las tasas de default, el secundario y la liquidez que tienen estas operaciones, como digo, están ampliamente distribuidas en toda Europa, entre inversores institucionales, fondos de deuda, fondos de crédito y se cruzan más de 25.000 operaciones al año.